Bueno, Lenny Kitabin, a, Chaldeon, a Chaldeon buenas tardes a, a todas y a todos y gracias por, por conectaros a, a la tercera sesión del ciclo de debate sobre renta básica, eh, en, el, en el cual debatiremos sobre la, sobre la financiación de, de la renta básica. Eh, bueno, como ya sabéis, bueno, ya me, me conocéis eh, la mayoría, imagino, soy Mayalen, soy técnica en Economistas sin Fronteras, eh, la, eh, la organización que ha, que ha planteado estos debates. Y bueno, somos una organización, una organización sin ánimo de lucro que llevamos más de 20 años trabajando por una, por una economía más justa. Entonces, bueno, eh, organizamos estas sesiones junto con el Colegio Vasco de Economistas, así que darles las gracias también por, por la colaboración. Y nada, como la mayoría sabréis, pues bueno, es un, ciclo de debates de, es un ciclo de debates de cuatro sesiones en total. Ya hemos realizado las primeras dos y esta es eh, la tercera. Entonces, bueno, para quienes no hayáis podido asistir a, a las otras sesiones, pues bueno, que sepáis que en nuestra web tenemos eh, publicadas las grabaciones y los resúmenes para quien no las haya podido ver, pues por si le queréis echar un vistazo, ¿vale? Entonces, bueno, comentaros que nada, estamos eh, grabando la sesión, ¿vale? Ahora mismo eh, tendremos primero una introducción de, de nuestro invitado de hoy, entonces, bueno, ahora si queréis podéis mantener las, las cámaras y, y los micros cerrados y luego a la hora de debatir, cuando ya vayamos a, a los grupos, pues bueno, ahí ya la podéis abrir para que podamos participar ya de forma más, eh, más dinámica, ¿vale? Entonces, bueno, eh, comentaros un poco el planteamiento de, del debate, ¿vale? En este caso, eh, bueno, creo que ya tenemos ahí a, a Juan, estupendo. Eh, nada, pues en este caso el debate eh, va, a estar, va a tener un enfoque participativo, ¿vale? Igual que, igual que lo tuvo el primero. Entonces, la idea es un poco que, que nuestro invitado de hoy, que Juan eh, nos introduzca un poco la temática, ¿no? las diferentes Vías de financiación y propuestas que se han hecho a lo largo de, de los últimos, eh, de los últimos eh, años. Y luego eh, nos, debatiremos, eh, nos dividiremos en grupos para debatir sobre, sobre algunas cuestiones que, que plantearemos. ¿vale? Entonces, bueno, antes que nada, para introducir un poco la temática de hoy y para, para presentar a, a nuestro ponente, le voy a pasar la palabra a Javier Iníguez, que es eh, colaborador, colaborador de Economistas sin Fronteras. Y, y pues también experto en, en renta básica, ¿vale? Para que nos hagas un poco de, de introducción antes de darle paso a, a Juan. Así que bueno, Javier, te, te paso la palabra. Vale, Arrasaldeón, Gusti, Torchagatic, que te parte al Chagatic, está bueno. Así que planteando uno de los temas más importantes que tenemos en la renta básica. Es decir, hemos visto los objetivos que pretende que son más importantes que nunca, como es el, el, el erradicar y prevenir la, la pobreza, disminuir las desigualdades, el dar un soporte básico para poder llevar adelante una vida digna en la que cada cual pueda elaborar su propio proyecto, aumentando su poder de negociación en los muchos frentes que hay para conseguir unas relaciones justas. Y claro, uno de los temas que más, más veces o con más frecuencia surgen a la hora de las personas que pueden estar más escépticas respecto al tema, es, pero ¿cómo se va a financiar todo eso? O sea, ¿cuánto dinero hace falta y de dónde va a venir? Bueno, pues yo creo que es un tema, evidentemente, si la causa merece la pena, habrá que buscar por todos los sitios eh, cómo se puede financiar. Y, y eso es, es eh, yo creo que uno de los retos importantes a avanzar para ir abriendo camino con una cier un cierto pragmatismo, como ha evidenciado últimamente en sus últimas intervenciones Van eh, París, de que probablemente no se va a poder empezar con un desarrollo de golpe de la renta básica, sino que habrá que ir avanzando desde las posibilidades <coughs> pues que permitan las, las, las circunstancias y entre ellas la, la posible financiación y diseñar bien el, la progresión para que se puedan cumplir todos los objetivos que, que se pretende Hoy contamos y le damos muchísimas gracias a Juan, a, a Juan Antonio Jimeno por venir a, eh, a hacer la exposición, la parte más importante de la, de la presentación del, del problema. Eh, él, él ha sido fundador y patrono de Economistas sin Fronteras, catedrático de Economía Aplicada y es rector de la Universidad eh, de la UNED, de la, de la Universidad de Distancia, ha recibido numerosos premios y ha publicado numerosos libros y artículos en las áreas de su especialización, sobre todo fiscalidad, redistribución y estado de bienestar. Y lleva ya varios años trabajando en temas de renta básica, publicando varios estudios y en concreto... Varios de ellos sobre la financiación de la renta básica. Entonces Muchas gracias, Juan, por, por venir y por, por tenerte con nosotros y que podamos escucharte y podamos seguir luego animosamente el, el debate sobre el tema de la financiación. Muchas gracias, Juan. Eh, Juan, está silenciado, no sé si... Ahora. Ahora, vale. Bueno, vamos a ver. Ya que En la anterior normalidad uno justificaba sus retrasos. ¿Te ha llegado, Mayor en el, el archivo? Ya. Justificaba los retrasos. A ver, queda mucha luz ahí. Voy a cambiar un poco la orientación. Los retrasos con atascos. Y esta vez lo tengo, tengo que justificar y, eh, mi, mi retraso por un atasco informático. He encendido el ordenador en el que tengo cámara y micrófono, el otro no lo tengo, y, y bueno, pues estas cosas de la informática debe estar actualizándose y lleva un cuarto de hora ahí dando vueltas y me he conectado con el móvil, le he pasado a Mayal en la presentación que tenía preparada y, y a ver si hay suerte y la puede compartir con vosotros y la vamos eh, siguiendo, yo creo que siempre ayuda un poquito, ¿no? Eh, bueno, la, la idea, un poco como esto está dentro de un ciclo, pues hay tantas cosas que hablar sobre la renta básica y es difícil separar la financiación de otros aspectos, pero, pero en cualquier caso, pues hoy nos vamos a centrar más en un poco el tema de la, de la viabilidad financiera, ¿no? Como se acaba de decir, pues y, y dice mi, mi primera transparencia, no sé si, si la vamos a poder compartir, parece que sí, ahí ver, está. Ahora adelante. sí, ¿no? Muy bien, perfecto, se ve, muy bien. Pues eh, si pasas a la siguiente transparencia... Hop, eh, muy bien, pues decía un poco eso, ¿no? Porque probablemente compartimos la idea de que es una, una, una bonita utopía, que es, eh, es eh, deseable, que son todo ventajas, que comparado con el sistema de de rentas condicionadas, pues sin duda es mucho más sensato, mucho más eficiente, eh, no tiene retrasos, consigue llegar a todo el mundo. Como alguna vez digo, el colchón se pone antes de que uno se caiga, no después de que uno se caiga. Eh, bueno, y por otro lado, pues incluso en el, probablemente el sistema que mejor funcione de rentas mínimas en el... En el estado español ahora es el de presidente de Euskadi, con el de Navarra, y aún así, pues eh, bueno, cuántos esfuerzos se van haciendo para... Sigue habiendo retrasos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el, el, el, la duda de que es imposible financiar es lo que hace que mucha gente diga, bueno, pues muy bien, es un sueño, pero ¿para qué vamos a soñar con ello, ¿no? Y, y a ello contribuyen, pues sin duda, muchos estudios, como el informe del, bank, del BBVA, eh, sigue Mayalin, <ríe> Mayalin, yo no puedo darle al botón, ah, eso es perfecto, eh, y que, que, que decía que el coste bruto de la renta básica era, pues eso, de un 17% del PIB. ¿no? Entonces, claro, si alguien nos dice que, como en el servicio de estudios, el BBVA, que Poner una renta básica va a costar eso, pues efectivamente yo el primero diría: pues es impensable, es decir, es más que todo el sistema de pensiones, ¿no? O sea, que es una cosa que no, que no se puede soñar con ella, ¿no? Eh, eh, se enviaron con la convocatoria una serie de artículos, uno de ellos una respuesta que elaboraron desde la red de renta básica en contra de, de este estudio eh, y, y mostrando las falacias que había detrás de, de esa información, ¿no? Eh, efectivamente, desde la, la red de renta básica, Siguiente Transparencia, pues eh, vemos cómo eh, eh, básicamente Dani Raventós, Jordi Arcarón y Luis Torrens pues, han ido eh, estudiando y demostrando que es posible. ¿no? Eh, Mayalen, ¿puedes avanzar? Sí, gracias. Eh, que es posible el, el que era encontrar una financiación. ¿no? Ellos El primer estudio ya que lleva, eran datos de 2010, o sea, lleva más de un lustro que se publicó. El primero lo hicieron para Cataluña, luego para la España no foral. Esto es así porque, claro, utilizan los datos que hemos utilizado todos para nuestras estimaciones, que son los datos que tiene el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria. Con, eh, eh, que como la, foral, la España foral tiene eh, hacienda propia en las diputaciones, pues esos datos no están en esa base de datos, por eso que no está incluida. Pero es obvio que se puede extrapolar. La idea, en el fondo, es eh, que cuando se implante la renta básica habrá que estudiar con los últimos datos todos los temas. Pero en cualquier caso se puede, se puede hacer, ¿no? Entonces esa, ellas, esa, ese primer estudio lo hicieron sobre la base de una renta básica anual de 7.968 euros anuales, que era la renta de suficiencia que marcaban los presupuestos de la Generalitat. ¿no? Un poco su perspectiva es, y la perspectiva ideal de, de quienes defienden la renta básica es como su objetivo es sacar de la pobreza, pues no debe estar nunca por debajo de la línea de pobreza. ¿no? Entonces, si la línea de pobreza se sitúa más o menos la renta básica ¿no? y eh, para financiarlo mmm, es, es obvio que es una cantidad digamos ambiciosa eh, pues decía que era posible con una reforma del IRPF poniendo un tipo único del 49% y eh, el ahorro por supuesto de las prestaciones suprimidas eh, que absorbería esta renta básica eh, bueno, esto a la gente suena raro, un tipo único es el 49%, hombre, pero hay una renta básica de, de 7.000, es decir, de alguna forma te, te descuentan del impuesto toda esa cifra, ¿no? lo cual significa que el impuesto es progresivo porque, claro, para los niveles bajos de renta pues, pues no pagan porque está exenta esa renta básica y los niveles más altos, pues recibirían esa cantidad con lo cual no es tanto, ¿no? pero en cualquier caso es obvio que eso eh, sonaba demasiado fuerte, demasiado ambicioso eh, y eh, un poco asustaba, ¿no? si ya la idea de la renta básica cuesta por temas conceptuales que, que se están debatiendo en otras de las sesiones de este ciclo, pues si encima se dice no, pero para financiarla hay que cambiar el impuesto sobre la renta, Poner un tipo único, el 49%, pues ya se hace prácticamente inviable. Pasamos a la siguiente. Eh, ellos mismos eh, han hecho hace un par de años una propuesta diferente. ¿no? Eh, en esa propuesta diferente, eh, de la nueva propuesta, pongo de la red de, de, de, de renta básica, para, para simplificar, ¿no? eh, ya aquí, como veis, ahí en, en la, la transparencia, se ofrecen hasta 12 escenarios diferentes. Es decir, elija usted el que quiera. ¿no? Entonces, eh, la cuantía de renta básica ya varía, ¿no? desde 7.800 euros anuales a 9.802, que significa unos 650, 700, 816 eh, euros mensuales, que. Que son tres posibilidades. Luego, en, en cuanto a la financiación frente a lo que decíamos del 49% de, de tipo de IRF, dice: bueno, hay esa posibilidad, mantienen el tipo único, pero también incluye una tarifa de tipos progresivos por tramos, la forma que está actualmente el IRPF, eh, entre. El mínimo que sería el 29,46% y un máximo marginal. Estamos hablando de tipos marginales. Eh, todos sabéis cómo se aplica eh, la tarifa del impuesto sobre la renta y se va aplicando por escalones, va subiendo. Entonces, el primer tramo pagaría un 29,46% y solo lo que excediera de una determinada cantidad eh, pagaría el 64%, ¿no? y eso afectaría pues a apenas al 5% de los contribuyentes. ¿no? Y eh, también eh, analizan la posibilidad de que no hubiera financiación complementaria, es decir, todo se financiara con el IRPF, o bien que sí hubiera, y para eso proponen, un impuesto sobre la riqueza del 1% aplicado al 5% superior más rico, al 5% con patrimonio más elevado, una especie de impuesto eh, del 1% sobre las grandes fortunas, por así decirlo. ¿no? Bueno, eh, combinan, eh, eso si veis, 3 por 2 por 2, son 12 escenarios diferentes y entonces... Eh, ya eh, estudian distintas posibilidades. Esto sin duda implica una novedad importante en su análisis, hace una propuesta un poco más atractiva e incluye alguna novedad más por ejemplo, eh, avanza Mayalen eh, eh, una de las novedades es que eh, hasta ahora siempre habíamos estudiado la renta básica como una renta individual y por lo tanto se calculaba como una cifra eh, para los adultos y un 30%, un 25% decían ellos al principio, para los menores, ¿no? Bueno, pues aquí ya la calculan para el hogar completo. Es decir, aplican una escala de, de la OCDE, eh, la, eh, muy conocida para quienes trabajan en estos temas, un poco desde la idea de que en, en los hogares pues hay eh, una, eh, unas economías de escala, ¿no? Es decir, no es lo mismo aquello de donde comen tres, comen cuatro, ¿no? Pues, pues es un poco lo mismo, la misma idea, eh, no es lo mismo un gasto para dos personas que para seis. No no crece el triple, sino que va eh, creciendo menos. Entonces, esto está calculado en la OCDE y en todos los estudios de escalas de equivalencia se busca cuál es un poco según el tamaño, un, una, los porcentajes que más o menos pueden graduar el eh, grado de necesidad por hogar. ¿no? Entonces, eh, se aplica esta tarifa, un 1%. Para el primer adulto, 0,5 para los restantes con edad superior a los 14 años y 0,3 para los menores de esta edad. Es decir, que, por ejemplo, pues eso, un hogar eh, de dos adultos y dos menores pues sería 1,5 por los dos adultos más 0,6, 2,1, contaría como 2,1 en esta escala, ¿no? si uno fuera mayor de 14 años. Pues como 2,3. ¿no? Esto, esto repito, quien está acostumbrado a estas escalas, pues lo entiende. Pero bueno, la idea yo creo que la entendemos todos, ¿no? Es un poco decir, no es lo mismo el gasto por hogar o no. Volvería un poco sobre ello porque este es un tema polémico. ¿no? En cualquier caso, una vez calculada la cuantía que corresponde al hogar, luego se dividiría entre, entre las personas que lo integran y la renta volvería, la renta básica volvería a ser individual, ya cada uno le toca. Su parte correspondiente. ¿no? Bueno, eh, paso ahora a explicar un poco mi, mi visión. ¿no? Veo Siempre he dicho que, que hay, la red de renta básica ha hecho una gran labor de difusión, sigue haciendo, de difusión, de concienciación, de dar argumentos, de desmontar demagogias, etcétera, sobre la renta básica, pero quizás sus propuestas son un poco ambiciosas, asustan. Eh, suenan inviables, a veces pues, eh, sobre todo Dani, pues lo carga de, de una cierta de ideología muy, eh, eso que él llama republicana, pero que, que a, a veces pues asusta, ¿no? Políticamente, si ya cuesta venderlo desde una perspectiva de pura eficiencia, si le añades otros aspectos, creo que se vende peor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir a, a una propuesta. Eh, un poco más, eh, más eh, moderada, digamos, o menos ambiciosa. ¿no? Eh, ¿Qué es lo esencial? Eh, siguiente, siguiente paso. Pues lo esencial para mí es que sus estudios han demostrado, eh, y los estudios disponibles, que hay alternativas de financiación, que se pueden estudiar formas de que la, la, sea viable poner en marcha una renta básica, y al final que es una decisión política. Es decir, que, que realmente pues, eh, tenemos unos, unos fondos públicos y dedicamos a lo que queremos. ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que decíamos antes, en el tema de rentas mínimas, pues la decisión política en Euskadi ha sido de hacer unas rentas mínimas pues eh, razonablemente generosas, sensatas, extendidas, mientras que en Murcia pues en Madrid pues las cuantías son menores, llegan a menos gente, etc. ¿no? Son opciones políticas evidentes en cuanto a lo que se quiera aplicar. ¿no? Y sobre todo, siguiente paso, eh, es Mayalen, el, el tema que no caigamos en la trampa de la quiebra de lo social. ¿no? Eh, a mí me, me, me, me parece injusto el que solamente se hable de la quiebra de las pensiones, la quiebra de la seguridad social, la quiebra de la sanidad pública. ¿Cómo que la quiebra de lo social? ¿No? ¿Por qué no se habla de la quiebra del, de la defensa de asuntos exteriores o, de, o del Ministerio de Economía? ¿No? Eh, tenemos unos fondos que recaudamos con los tributos, y entre todos, entre la ciudadanía, a través de nuestros representantes políticos y en los que votamos, decidimos cuáles son las prioridades. ¿no? Entonces, no, no quiebra una parte de, de, de esos presupuestos. De hecho, eh, si examinamos la carga de la deuda pública existente en estos momentos en España, en el Estado español... Una, por el saneamiento financiero y otra por la carga de deuda de compra de armas militares, ¿no? de armamento y, y similar. Entonces, eh, tendríamos que hablar, ¿no? ¿no? Lo que nos estaba llevando a la quiebra, en su caso, eh, es, es el saneamiento y, y, y, eh, financiero y es, y, es, y es la deuda militar. Ahora, obviamente, en este último año, ha crecido mucho la deuda por razón de todos los gastos derivados de la, de la pandemia. ¿no? Pero que en cualquier caso, eh, obviamente eh, hay dinero para lo que se quiere que haya dinero. ¿Por qué? Porque es una decisión política. Entonces decidamos cuáles son nuestras, mm, nuestras prioridades. ¿no? Bien, el siguiente, Mayalen. Eh, eh, yo intento aquí traer una propuesta que considero viable, eh, modesta, eh, de una renta mínima automática incondicionada, es decir, una renta básica, son sus dos grandes características, eh, esto es lo que diferencia como ya habéis visto en otra sesión una bueno, mira mi ordenador ya ya se ha puesto en orden pero en fin seguiremos por aquí eh, eh, una renta mínima ahora eh, pero lo estamos hablando de una renta básica que sería una renta mínima también es la misma idea exactamente la misma idea pero de forma automática y no sujeta a condiciones. ¿no? Y por supuesto, esto la red de renta básica lo subraya siempre, y creo que es in, imprescindible decirlo, sin tocar las restantes prestaciones del estado de bienestar. ¿no? Sin tocar la sanidad, sin tocar la educación y en su caso algunas de las prestaciones contributivas. ¿no? Bien, Siguiente. Eh, ¿Quiénes serían los beneficiarios? Pues en principio todos los residentes activos, empleados o desempleados, y los inactivos emancipados. Aquí hay un debate que curiosamente he puesto sobre la mesa, no he visto reflejada en otros autores de los que trabajamos estos temas, de la discusión sobre cuándo se empieza a tener derecho a la renta básica. ¿no? Eh, los cálculos se efectúan sobre la idea de la mayoría de edad alguien es mayor de edad, pero, pero yo creo que eso es un cierto peligro. ¿no? Eh, como dice abajo, pues los menores, en principio, pues casi todos... El tema que hemos visto de por hogar o por individuo, eh, pero normalmente se calcula siempre, para los menores también hay. Entre otras cosas porque eh, en el Estado español la cuantía que se da de ayuda a la infancia es la más baja de toda Europa y tenemos de los índices más altos de pobreza infantil. Por lo tanto es absolutamente imprescindible algún tipo de, de ayuda. ¿no? Eh, dejo ahí esta idea también, luego lo citaré, el, el que quizás inicialmente podemos excluir a los mayores de 65 años. De hecho el ingreso mínimo vital estatal que se ha puesto en marcha, pues eh, los deja fuera. ¿no? Para, eh, ¿Por qué? Pues porque eso implica el debate paralelo del todo el sistema de pensiones. ¿no? Y, y quizá bastante complicado y complejo es ese debate como para, para complicarlo con, con, con el de la renta básica. ¿no? Entonces quizá eh, luego... Repito que haré mención, yo creo que sería compatible y hasta deseable hacer en paralelo de ese debate, pero políticamente probablemente sea más realista no hacerlo. bien ¿no? Eh, cuanto a la gestión, Mayalen, eh, eh, probablemente pues, eh, sería muy sencilla para los contratados, es decir, los que ya cobran un, un sueldo, un salario pues simplemente se integra el sistema, por un lado pagos, por otro lado retenciones tributarias y por lo tanto es bastante sencillo de, de, de arbitrar y calcular y para el resto pues es cuestión de unificar las prestaciones económicas en una renta básica, eh, de todas esas prestaciones de tipo asistencial, contributivo que existan, pues se unifican en un sistema que, que sea común. Bien, vamos con las cuantías. Evidentemente para calcular si es eh, eh, financieramente viable pues, pues hay que discutir la cuantía. Cuanto más alta sea la cuantía eh, tenemos dos problemas. Uno, el financiero, obviamente a más cuantía más difícil de financiar y por otro pues probablemente también más peligro de que eh, esos eh, incentivos perversos que se dicen de la renta básica y que todas las experiencias se están desmontando, están mostrando que son falsas, pero en cualquier caso es evidente que a mayor cuantía más peligro de que aparezca algún tipo de desincentivo sobre el empleo, defecto de llamada o cosas similares. Bien, eh, la cuantía a la hora que fijarla, de nuevo es una decisión política, pero se, se pueden tomar como referencias... Pues la, estas cifras, ¿no? Una, el salario mínimo, ¿no? En estos momentos son 950 euros al mes, ¿no? Eh, otra, la línea de pobreza, ¿no? Decíamos antes que es las que han tomado en la red de renta básica. Esta línea, claro, cambia de año en año y en 2019 estaba estimada en 750 con 75 euros al mes. Eh, ¿Veis que siempre añado un poco porque creo que es importante lo que significaría eh, para una familia de dos adultos y dos menores, poniéndolo como estándar, por aquello de que es una pista importante de cómo afectaría a buena parte de la, de la ciudadanía, ¿no? de los hogares. ¿no? Entonces, para, para una familia de dos más dos, eh, pues saldría una línea de pobreza de 1.576,58. ¿no? El, el IPREM, el Indicador Público de Renta Efectos Múltiples, está fijado ahora en 564,90. ¿Eh? Fijaos que, que este año ha subido por primera vez después de como 10 años de estar congelado, pues que haya subido mucho. Bueno, es que esto lo tomo porque la propuesta legislativa que hicieron los sindicatos en el Parlamento Español, en el Congreso, eh, fue de un subsidio existencial de propuesta legislativa del 80% del IPREM, ¿no? entonces eran 430,27 euros al mes por adulto, para los menores 129,08 y para una familia de 2 más 2, esta familia tipo que hemos cogido, pues 1.118,70. Esa es la propuesta que los sindicatos mayoritarios presentaron en el Congreso. ¿no? Eh, si actualizáramos ese mismo criterio a 2021, pues subirían un poco, como veis, a 451,92 eh, para los adultos, 1174,99 para ese hogar tipo 2 más 2 que hemos definido. ¿no? El ingreso mínimo vital eh, eh, ha fijado una cantidad de 461,53 euros, eh, que para... Dado el complejo sistema de cálculo que tiene, pues lleva a que para un hogar de 2 más 2 sea tan solo de 875,91. ¿no? Eh, ¿Aquí cuál ha sido el criterio? Pues eh, parece ser que el criterio básico ha sido calcular cuál eh, sería la cuantía que permitiría absorber todas las prestaciones asistenciales actualmente existentes. ¿sí? Eh, lo cual es un criterio muy sensato, ¿eh? Y en ese sentido, pues eh, previsiblemente cualquier propuesta de renta básica eh, futura tiene que partir de esta cifra, de 461,53 y en su caso con las actualizaciones que correspondan. Eh, luego la duda sería si lo calculamos por individuo y entonces, claro, pues eso por ejemplo para un hogar de 2 más 2, pues no sería la cifra que ahí aparece, sino que sería 461,53 más 461,53 más un 30% para cada uno de los hijos, un 60% de esa cifra, por lo tanto nos llevaría ya también a, eh, del orden de 1.200 euros aproximadamente. Eh, bueno, este es un debate. Eh, el cálculo por hogar viene de la ventaja, uno, de que estima más las necesidades eh, que realmente tienen, tiene un hogar ¿no? eh, y, por otro lado, que reduce el coste global de la medida, tiene en su contra muchos aspectos. ¿no? El ligarlo demasiado al hogar, eh, qué pasa con uniones de hecho de amigos, es un hogar, no es un hogar el hecho de que vivan cuatro amigos juntos, cuatro personas, ¿eh? juntas en una determinada vivienda, eso es un hogar, no es un hogar. Se penaliza si se reconoce como, como unión de hecho, como matrimonio, ¿Por eso penalizaría la renta básica, es un debate muy complejo, ¿eh? no es nada fácil, pero bueno, es uno de los muchos debates que, que, que hay que ir llevando adelante para, si queremos eh, poner en marcha una renta básica. ¿no? Bien, pasemos ahora a la siguiente transparencia en la que empezamos a hablar de los subsidios absorbidos. Es decir, evidentemente, si uno calcula cuánto cuesta una renta básica para todo el mundo, pues resulta carísimo. ¿no? Pero es obvio, perdón, un trago de agua... Eh, es obvio que mmm, si se pone en marcha una renta básica debe ser, entre otras cosas, para simplificar toda la maraña de prestaciones no contributivas existentes. ¿no? Eh, el ideal sería que todas ellas fueran absorbidas y, y, y es una maraña. ¿no? Es, es de una complejidad burocrática, hay gente que no sabe a qué tiene derecho, hay gente lista que sabe que puede ir a varias, etc. Eh, y, y, y esto implica unos altos costes de, de gestión y administración. ¿no? Entonces, en principio, todas esas prestaciones quedarían absorbidas, lo cual significa evidentemente que eso es un coste que hay que restar de poner en marcha una renta básica. ¿no? Eh, como ya hemos dicho, la cuantía calculada del ingreso mínimo vital está hecha precisamente en la idea de que eh, permite absorber todas porque todas están por debajo de la cifra fijada. Si no lo fuera, no es demasiado problema, pues hay un complemento transitorio para que nadie salga perdiendo y, y ya está. Algunas ¿no? más, Mayalen. Eh, por ejemplo, eh, en el, el mínimo personal y familiar que existe en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿no? A mí me hace gracia cuando hay gente que dice, bueno, pero es que una renta básica se daría eh, también a los ricos. Es decir, bueno, si estamos dando ya... Una renta básica a los ricos en el impuesto sobre la renta a las rentas de personas físicas. A todos los declarantes de impuestos sobre la renta a las rentas personas físicas le eh, descontamos eh, un mínimo personal y familiar, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué es? Una renta básica. Es decir, a, a todos les damos una cuantía en función de la composición de, de cada hogar. ¿no? Y, y a nadie le parece mal, le parece normal y sensato. Bueno, pues precisamente esto quedaría absorbido por la renta básica. Que es un poco la misma idea ¿no? eh, y por supuesto pues podemos acompañarlo de otros beneficios fiscales en el IRPF que tienen difícil sentido diversas políticas eh, familiares etcétera, podrían ser absorbidas también entonces, mmm, dejando claro Mayalen eh, que eh, no estarían afectados servicios sociales complementarios, ¿no? yo siempre digo la renta básica no soluciona todos los problemas. La renta básica eh, va a paliar la pobreza con, eh, a posteriori, eh, sin entrar en las causas, en los orígenes, y, y lo que es, un, es una ayuda para personas en especial necesidad. Pero mm, al mismo tiempo, pues quedarán fuera situaciones desde temas de vivienda, temas de familias monomarentales con especiales problemas, temas de personas... Eh, inmigrantes, por ejemplo, que no sean todavía residentes, es decir, que será absolutamente necesario el que existan, coexistan servicios sociales complementarios. Es más, una de las grandes ventajas de una renta básica es que descargaría a servicios sociales de unas tareas ingratas que ahora les corresponden, burocráticas, de control de, de, de, las, de las rentas condicionadas que les Absorben tiempo que les dedican más a una labor de inspección y de persecución, en cierta medida, de las personas necesitadas y en cambio dedicarse realmente a la actividad que es su vocación y es su misión, que es apoyar a colectivos con especiales necesidades. ¿no? Eh, Mayalen, eh, en cambio el tema de la pensión de jubilación, como he dicho antes, eh, pues quizás sea mejor no, no mezclarlo ahora, ¿no? en este primer debate, un poco en la línea de, de esto de, de ser modestos, como dice Van Parijs en los primeros pasos, eh, pero para mí sería muy sencillo, es decir, sería eh, una reforma de la jubilación, de modo que hubiera una cuantía fija, como existe ahora, tanto pues, de complemento a mínimos de pensiones asistenciales, etc. Es decir, que ya hay esa idea de garantizar unos mínimos de jubilación, que sería la renta básica, ¿no? Y, otra parte variable, que es, es, es así, se regularía en función de lo que cada uno hubiera cotizado eh, con unas cuentas nocionales de cada, de cada persona activa. ¿no? Esto sería un sistema sencillo de administrar, eh, más progresivo, garantizaría a todas las personas mayores una renta básica también fija mínima y por supuesto pues aquellos que más hubieran cotizado pues siempre tendrían derecho a una pensión en mayor cuantía al mismo tiempo, se pueden hacer los cálculos para que el coste no signifique una gran variación. Pero repito, bastante complejo es el debate de la renta básica, como para meternos a todo el lío de, de, de la reforma del sistema de pensiones, como para entrar en ello. ¿no? Y la, Mayalen, eh, la siguiente prestación contributiva es el desempleo, eh, que aquí es un poco diferente. Aquí, así como en renta en pensiones pues sí podría decir perfectamente se absorbe, porque hay un mínimo igual y otro en función de lo cotizado. En, en desempleo es un poco distinto, porque claro, como ya estabas con, cobrando la renta básica, si pasas al desempleo de repente perderías mucho, ¿no? Pero ahí el debate también es complejo, también es algo de lo que creo que hay que hablar, eh, porque si no a, a futuro, es decir, a quien ahora estuviera cobrando el desempleo, le sería indiferente. Le dirían, bueno, una parte es su renta básica y otra parte es el complemento de desempleo. Pero a futuro, eh, si no se matiza, si no se debate a fondo, eh, podría significar un recorte importante en la prestación. Por lo tanto, de entrada yo dejaría fuera las, las prestaciones contributivas y centraría como absorbidas las no contributivas y eh, otro tipo de beneficios, de políticas de... Personales y familiares en el IRPF o similares. ¿no? Bueno, pues con todo ello, eh, siguiente Mayalen, surge eh, una, una alternativa, una propuesta que podría, como yo, yo digo, forzando un poco, que podría ser a coste cero. Es decir, no solo es que fuera viable financieramente, sino que no costaría nada. ¿no? Eh, Mayalen, eh, con, en resumen, con lo que hemos visto de las prestaciones absorbidas, más el ahorro administrativo que supone el que puedes descargar enormemente buena parte de la burocracia existente, más las deducciones de IRPF, más el estímulo al consumo, porque evidentemente eh, lo que supone una renta básica es que para los niveles más bajos de renta pues va a suponer un aumento en su poder adquisitivo, personas que no llegan a fin de mes, que van a consumir presumiblemente toda esa renta básica, y bueno, esa renta básica, entre otras cosas, pues paga un impuesto sobre el valor añadido en aquello que consume. ¿no? Y, y por lo tanto, eso pone en marcha además pues, todo un estímulo de tipo keynesiano de, de generación de más demanda, que tiene un efecto multiplicador, es decir, que eso cabe prever que incremente la recaudación impositiva por el estímulo al consumo y a la actividad que supone. ¿no? Eh, bueno, pues a, aproximadamente yo supondría eh, del orden de eh, la suma de todo ello, según las estimaciones, Pueden variar, pero para una cuantía como la que estamos hablando, pues como mínimo un 45%, como máximo algo más del 50% del coste total de una renta básica. ¿no? ¿Cómo se ajusta eh, Mayalen? Pues eh, vía un impuesto, eh, algo parecido a un impuesto negativo sobre la renta, de forma que eh, las primeras decilas cobran el 100%, pero luego, se va reduciendo de forma progresiva el beneficio que se obtiene. ¿no? Ahí hay eh, Mayall en un gráfico en lo que vemos pues, eh, cómo eh, la, la renta básica en principio sería de 100%, eh, 100% digamos, eh, pero eh, si con la línea de puntos vamos marcando lo que le cobramos de más de impuestos a la gente según las decidas de renta, es decir, el 1, 2, 3, 4, pues el 1 es el 10% más pobre de la población y el 10% el, el 10% más rico de la población. ¿no? Bueno, pues en este, en este ejemplo que, que vemos aquí, pues se iría bajando la renta básica que queda neta, ¿no? que sería la línea continua, que las decidas más altas no recibirían nada de renta básica y las intermedias irían reduciendo poco a poco la renta que perciben. ¿no? A mí me parece importante subrayar esto de que la disminución sea progresiva y no de salto. ¿no? Hay un gran fallo en las políticas de sociales, en las políticas de gasto. El error de salto, porque significa que tú tienes derecho a, a una renta básica, o una renta mínima, o tienes derecho a vivienda, o tienes derecho a una beca, hasta una cantidad, pero como se te ocurra ganar un euro más, te quedas fuera y no cobras nada. ¿no? Entonces, eso es un error mayúsculo. ¿no? Yo creo que, que es mejor arbitrar un sistema de este. Esto es un ejemplo, nada más, como en el cuadro siguiente eh, que está en la transparencia siguiente, eh, en el que se ve que, bueno, suponemos que en las tres primeras decilas lo cobran al 100% y devuelven cero, ¿Eh? Y el subsidio neto que les queda es de, de 100 ¿no? El, van devolviendo, pues la cuarta, los, la, el, el 10% siguiente devuelve un 5% y cobra, por lo tanto, un 95%, y el último, la última decila recibe un 100, no Bueno, pues con un esquema tan simple como este, pues el gasto ya se ha reducido al 58% del total, ¿no? O sea que si ya se financiaba el 50%, solo quedaría por financiar un 8% del, del total necesario que es una cifra bastante, bastante, bastante aceptable. ¿no? Seguimos, pues, con volviendo, siguiendo la transparencia siguiente, en las que vemos que la corrección se hace ya en retenciones, es decir, no, no es el peligro de decir, bueno, pero ¿quién adelanta todo ese dinero? No, no es problema. Los que conocemos el funcionamiento del impuesto sobre la renta sabemos que lo pagamos en las retenciones nos hacen mes a mes y que luego en la declaración anual al final de año Hacienda devuelve más dinero que cobra. Es decir, que nos. Eh, por lo tanto, en este caso conseguiríamos perfectamente que recibieran la renta básica quienes realmente lo necesitan y automáticamente, ¿no? Ahora lo hemos vivido con, con la pandemia, personas que estaban en muy buena situación, que de repente se han encontrado en situación de grave necesidad, porque han perdido el empleo, porque han cerrado su negocio, porque tal, eh, con este sistema de renta básica automáticamente recuperan eh, una, esa, la, la prestación porque dejan de pagar el impuesto al no tener ingresos y en cambio eh, reciben al 100% la renta básica correspondiente. ¿no? Y eh, al revés, si te va mejor, pues ya en las retenciones vas devolviendo de forma progresiva, según hemos visto. ¿no? Eh, por supuesto, este es un esquema que, que lo intento mostrar como una alternativa a coste cero, pero sin duda alguna sería mejor, Mayalen, eh, un ajuste a través de las rentas de capital eh, y no en, en la, por las de trabajo. ¿Por qué? Porque el, actualmente el impuesto sobre la renta eh, lo soporta fundamentalmente el trabajo por cuenta ajena. Fijaos que en la renta nacional eh, las rentas de trabajo apenas no, son inferiores al 50% y sin embargo en impuestos sobre la red son más del 90%, ¿no? bastante más. Las rentas de capital financiero es, es, tienen un tratamiento privilegiado. Este es otro debate, es el debate de justicia fiscal, es el debate de la reforma fiscal necesaria. Eh, cuando decimos que, que en España se recauda mucho menos que en la Unión Europea y que hay que recuperarlo, no significa que haya que subir impuestos, sino que tengan que pagar impuestos de forma equitativa aquellos que eh, no lo pagan, aquellos que tienen privilegios, por ejemplo, pues eso, capital financiero, rentas financieras, transmisiones financieras o... Las grandes empresas multinacionales, las gafas, ¿no? Google, Amazon, etcétera. Eh, este tipo de cosas es donde hay que buscar ingresos eh, complementarios. ¿no? Por eso pues me ha gustado que en la última propuesta de Raventos y compañía eh, eh, se hablara de la posibilidad de complementar parte de la financiación a través, eh, por ejemplo, de un impuesto sobre las grandes fortunas, eh, como podría ser pues, un impuesto sobre. Eh, transmisiones eh, financieras. En fin, para terminar, que ya estoy, me parece que me he pasado del, del plazo que me había marcado Mayalen, pues eh, pasamos a las últimas transparencias. Eh, uno, la pobreza y la desigualdad crecientes exigen actuaciones públicas urgentes. Dos, eh, que evidentemente lo eficaz sería actuar sobre las causas pero a corto y medio plazo pues hay que buscar soluciones. ¿no? Como decía Keynes, cuando le decía, no, pero el mercado equilibrará y que seguirá el pleno empleo, dice, sí, pero a largo plazo todos muertos, pues hay que buscar qué solución le damos a la gente que hoy, a corto plazo, ese mundo ideal de, de pleno empleo y similar eh, en que nadie sea pobre, pues ojalá podamos conseguirlo, luchemos por ello, pero mientras hay que arbitrar por tributos y subsidios la justicia. ¿no? Sin duda, el ingreso mínimo vital ha sido un paso importante en, en esta dirección, en la dirección a, a, a, adecuada, ¿no? pero sin duda también la, la renta básica, la, las ventajas de una renta automática superan ampliamente a, a las condicionadas, a todos los inconvenientes que conocemos de las rentas condicionadas y que es financieramente viable cuando hemos visto que casi un 50% se financia automáticamente y el resto se puede anular de forma progresiva, es decir, podemos regular el coste que queremos, eh, sigue avanzando Mayalen sin miedo eh, el coste que queremos eh, para eh, hacer que sea financieramente viable. ¿no? Como siempre es una decisión política en que gastamos aquello que queremos gastar en lo que queremos gastar y en lo que es importante y yo creo que es el momento, yo creo que el ingreso mínimo vital ha demostrado, a, que una renta mínima es necesaria, b, que una renta condicionada no es la solución y que necesitamos empezar a debatir ya cómo incluir una renta básica. Y repito, he intentado mostrar en esta exposición que si queremos podemos hacer que cueste exactamente lo que queramos que cueste. Llegará a más o menos gente y con más o menos generosidad. Pues muchas gracias y aquí lo dejo media vez. Bueno, eh, muchísimas gracias, Juan. Eh, a ver, un segundo, voy a volver a ver que nos vamos todas. <ríe> bueno, eh, muchas gracias. Creo que, bueno, para el poco tiempo que te hemos dado, nos has explicado un montón de cosas y que realmente eh, ha sido pues eso, muy esclarecedor ¿no? escucharte las diferentes propuestas y, y esta última no también tan interesante que, que, bueno, que podría solucionar pues, varios de los problemas ¿no? que suelen surgir. A raíz, de, a raíz de la propuesta de renta básica, ¿no? Entonces, bueno, eh, comentaros a todas que, que, bueno, os pasaremos la presentación de Juan, ¿vale? Para que la podáis estudiar también más más tranquilamente, si queréis, el tema de los números y demás. Y, y nada, antes de, de pasar a los grupos, sí que comentar algunos... Bueno, ha habido algunos algunos apuntes en el, en el chat que, que, bueno, yo creo que pueden ser interesantes comentar, ¿no? Eh, por un lado... Que, bueno, pueden salir así un poco de debate, no sé si, si quieres luego, Juan, pues hacer algún, algún apunte, ¿no? Por ejemplo, Mar, eh, Marisa comentaba eh, si la renta bélgica es solo una decisión política o de obligado cumplimiento, ¿no? Y, y hacía alusión al, al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Donde dice que cada Estado pues, eh, se compromete a, con todos los medios que tiene ¿no? pues a, a digamos a satisfacer pues, todas las necesidades eh, que tengan sus, sus ciudadanas ¿no? y que tengan... Eh, pues plana efectividad de los derechos que se reconocen ¿no? como económicos, sociales y, cultu y culturales. ¿no? Entonces, por un lado, el debate ¿no? si es eh, si va más allá de ser una, una decisión política y es un, una obligación. ¿no? Eh, uh -huh. que, que bueno, pues eh, es un tema interesante. Eh, y luego también, eh, a, un poco al hilo de eso, también comentaba con, comentaba creo que al final también alguna compañera el tema de la inversión, ¿no? Si también es, no tenemos, si no deberíamos eh, contar, eh, hablar de la renta básica como una inversión más que como un coste ¿no? una, una inversión que pues, pues digamos que eso, que invierte en, en, las, en satisfacer las necesidades ¿no? de, de las ciudadanas y que, bueno, es un comentario muy largo, pero bueno, al final no, una inversión en la ciudadanía, lo que eh, reportaría pues grandes beneficios eh, pues eso, para sociales y también económicos y para que no dependiéramos tanto del, del capital extranjero o de las, o de las multinacionales, ¿no? comentaban no sé si Juan quieres hacer algún. Bueno, muy brevemente, porque uh -huh. ahora los, los, los grupos sin duda van a dar un, un debate muy vivo, ¿no? Y es muy buena idea es hacer grupos pequeños para que, para que, que se, puedan, se puedan comentar. Eh, yo creo que evidentemente es un, un derecho ya obligado el de, el, el de renta mínima, ¿no? Es decir, y de hecho, pues es un poco la idea del ingreso mínimo y tal. Está en la Constitución también española, dice expresamente que garantizar la dignidad de, de, de las personas es uno de sus eh, primeros principios motivadores de toda la, la, la Constitución. ¿no? Yo creo que, que ese, esa es la clave. ¿no? Eh, la Constitución reconoce muchos derechos, pero solamente se pueden... ...pueden garantizarse a través de unos impuestos que financien esos derechos... ¿no? ...la garantía, la educación, la sanidad y a la vida digna... ...y sin dudas las rentas mínimas son la garantía. ¿Por qué consideramos que la renta básica es, es necesaria? Pues porque es la única forma que garantiza que la idea de la renta mínima... ...que es la que todos compartimos, sea eficaz... ...que llegue a todo el mundo, que llegue cuando la necesidad existe que no requiera burocracia, que no requiera tenga retrasos, que no tenga condiciones, que no metan la trampa en la pobreza de la gente que dice, uy, es que si trabajo, pues pierdo la renta mínima, entonces pues prefiero no trabajar o prefiero eh, pues trabajar por negro o similar, es decir, básica, es básicamente eh, baja la redundancia, elegir una forma eficiente de aplicar una renta mínima para todo aquel que lo necesite. Entonces, eh, eh, como siempre, pues eh, obviamente a, a la, yo creo que a la mayoría de la población le parece muy necesaria. De hecho, fijaos que en el ingreso mínimo vital que hubo una cierta oposición en medios y en algunos partidos, la paguita, tal, tantas cosas despectivas y demás. Luego nadie se atrevió a votar en contra cuando veían que las encuestas decían que más del 90% de la población estaba a favor de, de una garantía de ingresos mínimos. ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, pues eh, sí que ha sido importante ese paso, ya se reconoce que eso hay que hacerlo, y el siguiente paso es convencernos de que la mejor forma de hacerlo es con una, un sistema de renta automática y no condicionada. ¿no? Mm. Estupendo, Juan, muchas gracias. Eh, un último comentario antes de, de irnos a los grupos, que también comentaba Julia, el tema de, de las prestaciones eh, asistenciales. ¿no? Eh, Hacía el comentario de que las pensiones contributivas no son prestaciones asistenciales, sino salarios diferidos, y que por lo tanto, bueno, ya eh, que da margen para debatir, no, pero que no tendrían que ser absorbidas por la, por la renta sí. básica. Y Lo que comentaba que curiosamente que Daniel Raventos considera que las prestaciones contributivas también quedarían absorbidas. Sí, bueno, ahí lo he dicho, ¿no? Que mejor dejarlo por ahora fuera a las contributivas y centrarnos en las asistenciales. Eh, hay algo que discutir, ¿no? Porque, porque, claro, el, el, el, sistema, el sistema de pensiones que yo defiendo que sea como es ahora de reparto y no contributivo es decir, que, que, que, que se financia con los recursos que todos aportamos ¿no? Eh, pues eh, no hay estrictamente una equivalencia ¿no? si, si la hubiera las pensiones serían más bajas ¿eh? y el peligro sería esas que dicen no, no, hágase por vía privada fondos de pensiones, pues eh, el riesgo es mucho mayor porque la longevidad lo que está llevando es que se cotice menos años eh, y en cambio se cobre más años la pensión. Luego, un sistema privado sería ruinoso para cualquier pensionista. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el mecanismo tiene que seguir siendo que garanticemos una. Los, los pensionistas y luego un complemento en función de lo que cada uno ha ido cotizando a lo largo de su vida. ¿no? Pero repito, coincido, mejor vamos a ir por pasos, vamos a conseguir una. Eh, eh, prestación que absorba todas las no contributivas, las asistenciales, mmm, que llegue hasta los 65 años y después siga, siga ahí aplicándose el sistema de pensiones eh, actual y con, una vez que tengamos eso consolidado o en paralelo hagamos un debate en profundidad de cómo tiene que ser el sistema de pensiones en un mundo en el que cada vez pues, eh, para bien o para mal vivimos más años. Vale, estupendo, muchas, eh, muchas gracias, eh, Juan. Vale, pues voy a dar paso un segundito a Javier, ¿vale? Para que brevemente nos, nos, eh, nos explique las preguntas que hemos planteado, ¿vale? Bueno, ahora han surgido eh, bastantes debates, ¿no? Entonces, bueno, luego en los grupos sentiros libres de, de debatir sobre lo que queráis, pero bueno, aquí os dejamos pues algunas pistas, ¿vale? Eh, sobre qué cosas podríamos debatir para que también pues tengamos, tengamos de, qué, de qué hablar, que bueno, seguro que, que sobrará, faltará tiempo, como siempre. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por tu exposición. Yo creo que ha sido muy interesante y muy clara y creo que nos da pie a poder ir debatiendo por grupos para ver cómo, cómo lo hemos entendido o si vemos alguna, algún, eh, algún descubrimiento especial que nos ha gustado más. Si vemos alguna cosa que puede entrar en alguna pequeña contradicción por donde se podría superar, pero en todo caso que tengamos una idea más clara de las, lo último que se está avanzando en todas estas propuestas de estudios, que las más, eh, los que empezaron antes fueron eh, Arcarón, eh, Raventos y, y Torres, pero luego pues, habéis presentado otras posteriormente vosotros, ¿no? Bueno, eh, habíamos puesto varias preguntas, pero en torno a ellas, pues la, las enfoca cada grupo como las estime oportuno. Una era, ¿cuál es la cuantía óptima de la renta básica en base a que eh, precisamente al pragmatismo este de que decíamos de Van Parijs, que decía de que igual no se va a poder empezar desde el principio con la óptima, sino que igual hay que empezar con una más realista, entonces, ver los problemas que puede crear si por ser realista se queda muy corta y no llega a ser realmente capaz de satisfacer las necesidades básicas. Y si es muy alta, el problema que puede haber es que sí, satisface eso, pero no hay quien lo financie. Entonces, bueno, yo creo que has abierto unas vías de entender la financiación que pueden ser muy interesantes que en, parte, en gran parte ya explicabas en el, en el artículo publicado en la revista 17, número uno, ¿no? que ya, su, ya había un avance de, de, de varias de estas cosas. Bueno, ahí estaría todo el tema de las prestaciones y subsidios y deducciones y reducciones fiscales, etcétera, de las que hemos hablado, que eso permitiría, eh, cuanto más eh, absorbe, eh, más fácil es financiar la renta, porque es menor la cuantía que exige, pero cuanto... Pero habría, hay que ver cuál es lo que conviene y cuál es lo que no como has hablado de esto último que has contado recientemente. Después, ¿la renta de una cuantía menor sería suficiente para ser, bueno, esto ya está dicho, si no complicaría en el exceso su financiación? ¿Qué problemas crearía empezar con una renta básica de pequeña cuantía y bajo coste y su evolución hacia una renta básica óptima? Y luego el otro tema es, eh, en base a algunas veces como se hablaba de que eh, la renta, pero complicas la evolución hacia la renta básica total después porque en el intermedio sigue, sigue haciendo falta el que haya controles, el que haya gestión, hay por otra parte gastas más en, en unas cosas. ¿no? Bueno, pues eso verlo un poco. Eh, en, en definitiva, eh, Pegar el salto que nos interesa, todas las limitaciones fuertes que veíamos en las rentas condicionales cuando, cuando las estudiamos, de ver eh, todos los problemas que tenían de estigmatización, todos los problemas que tenían de, de control, de trampa de pobreza, etcétera, etcétera. Y eh, entonces, bueno, eso, eso nos daría un poco para poder ir avanzando. Más temas estaba si analizábamos un poco el modelo de, de Arca, arcarón y, este, y, y Raventosi y demás, si quedaba una financiación muy eh, a cargo para que fuera coste cero a cargo a, a coste cero como dinero adicional a lo que se recauda en el irpf estaría el tema de si, si exigía una gran redistribución para de modo que el 20% que eran los, los diríamos el 20% más rico serían los financiadores netos y entonces sería, bueno, una gran operación de redistribución que haría que de alguna manera la renta básica, aunque teóricamente la cobrasen, era para después pagar más, bueno, no sería tan, tan universal, etcétera, etcétera. Pero bueno, la redistribución es necesaria porque si no, no habría manera de financiarlo. Bueno, también se habla a veces de qué otros mísers de financiación puede haber por ahí, de, como pueden ser el tema de si algún, algún tema de moneda local... O de moneda, eh, aparte del euro, por ejemplo, pues una moneda nacional, etcétera, que pudiera tener un cierto juego siempre que se controlase, que nunca generase una tensión inflacionista eh, que sería perjudicial pues, para determinados colectivos. ¿no? Y, y, y, y el tema también, como ha quedado abierto a que pueda haber eh, la entrada de nuevos, de nuevos el, el mix de impuestos utilizados, no solo la... la el, la, el cambio del IRP, los cambios introducidos en el modelo, en el impuesto del de, IRPF, sino también eh, pues tocar, por ejemplo, el de patrimonio o de transmisiones, etcétera, etcétera. Bueno, esto básicamente sería, pero bueno, cada grupo luego pues que avance eh, de cara a los puntos que más le han interesado en el, en, de, de la exposición que has tenido, que has tenido tú. Pues bueno, muchas gracias y empezamos entonces a funcionar por los grupos. Vamos a pasar a recoger un poco las, un poco las conclusiones, no, las ideas principales que han salido en cada grupo. ¿vale? Pensad que tenéis pues eso, unos cinco minutos por grupo, ¿vale? por no extendernos demasiado. Y empezamos, si queréis, con el, con el grupo uno, que es el que, el que estabais eh, Jesús, Laura y, y el resto de compañeras. Eh, no mm. sé si alguna se anima a extraer un poco estas conclusiones, alguna de las que habéis estado en el grupo. Sí, me la han enjaletado a mí. Muy bien, a ver. estupendo. Eh, eh, bueno, lo que hemos estado así comentando un poco. En torno, hemos empezado un poco por, por lo de la cantidad. Entonces, si, si empezar por 900, si sería mucho, cómo sería, tal. Y bueno, pues salía el tema de, de que a nivel táctico, Podría ser interesante el ir a unas peticiones de máximos en ese sentido y entendiendo que, que siempre va a ser lo que se vaya, lo que se vaya a conseguir. Eh, por otro lado, también había reflexiones en torno a que igual no, a veces no apetece mucho meterse en estos temas económicos en el sentido de, de, de, bueno, de ir reivindicando más eh, los derechos eh, y, y no tanto cómo llevarlos a cabo eh, financieramente. ¿no? O sea, que es un paso posterior. Y, y que a veces, pues bueno, no, tampoco contamos con, pues, con los conocimientos para, para plantear las, las soluciones al margen de las soluciones posibles del IRPF, se planteaban que podría haber otro tipo de soluciones que igual también habría que mencionarlas para dar oportunidad a, a debates y a, y a posibilidades. Y no sé, seguro me dejo cosas. Yo no sé qué más, qué más cosas hemos comentado. Bueno, Yo creo que hemos más o menos estado de acuerdo en que habría que dar el salto a, a la renta básica y no, ah. ir, y no ir de una evolución de la RGI hacia la renta básica poco a poco en X años haciendo distintos cambios. Eso veíamos como que, que quizás era iba a ser más complejo, más difícil que dar ya el salto y, y bueno, pues como todos los saltos sociales que se han dado, pues sería lógicamente también con ciertos riesgos, pero ya como la RGI... De alguna forma, también que Jon ha dicho que la opinión eh, y la conciencia de la ciudadanía es de que está bien, pues bueno, el paso de la, de la, re, de la renta básica, pues ya hay una conciencia previa de aceptación. Otra cosa que, bueno, pues también tiene otras pegas, tiene otras, otros problemas, sobre todo la financiación, pero bueno, yo creo que por ahí también hemos, hemos estado. Y admitiendo todos que, que realmente es un tema complejo, eh, Manu decía que además, claro, aquí que es el que tendría que eh, responder del, del gasto, sino que estarían las tres, las tres juntas generales que tienen que responder del ingreso. Y después de las experiencias últimas de las, para el tema fiscal, como, como entre las tres diputaciones hay bastantes pegas para ir avanzando y para ir uniformando eh, impuestos, sobre todo el de sociedad, recientemente pues que este tema pues, pues iba a tener mucha complejidad y bueno, y esa, que tener en cuenta esa, esa dificultad. Muy bien, es que ¿Y? ricasco. Lo habéis es que... asumido estupendamente, es que ricasco. Quiero uh -huh. decir, si alguno del grupo quiere aportar algo más o algún apunte. No, iba, iba a comentar solo que, que otra de las cosas que hemos comentado es un poco que el, los las rebajas o así que, que podamos plantear de cara a que fuese financiable, que, que tengamos cuidado en el sentido de que estén afectando a derechos. ¿no? O sea, que si, si rebajamos los 900 euros, estamos rebajando el tema del umbral de la pobreza. Luego no vamos a conseguir terminar con ella. Si si dejamos que ese, ese ingreso no sea individual, eh, pues no vamos a conseguir que sea un derecho universal e individual. O sea que ahí tenemos que tener cuidado donde, donde podemos ir rebajando. Sí, porque estábamos de acuerdo también que, que la fórmula de, de hacer unidad familiar era, era, era perjudicial a esos efectos. ¿no? de aplicación de un derecho individual. Vale, vale, vale, de acuerdo. Muy bien. Vale, pues pasamos al, al segundo grupo que estabais... Eh, bueno, Irati y el resto de, de compañeras. Eh, no sé si alguna quiere tomar la palabra y contarnos un poco lo que, habéis, lo que habéis hablado en este grupo. Sí, si queréis comento yo, aunque voy a ser un poco... Eh, a tirar un poco para mi tejado. A ver, eh, te, eh, te completamos también No, por eso, con, con, ello, con ello cuento y si necesito una bronca me la echáis, pero bueno eh, A ver, eh, se comentó que el importe no debería ser nunca por debajo del umbral de la pobreza Lo dije yo, pero creo que estábamos todos de acuerdo, si no lo estábamos me lo, me lo decís Luego lo que hablamos de, de las prestaciones y demás, hablábamos de que todo aquello que, eh, que robe la dignidad de la persona que tengas que explicar, y yo uso una expresión un poco vasta, pero es así, hasta qué talla de braga usas para que te den una ayuda, que todo eso ha de desaparecer, ha de ser absorbido por la renta básica, no así todo lo que sean unos derechos que te has ganado a base de, de esfuerzo, de trabajo y, y demás. Todos habíamos comentado, bueno, yo sé que eh, hablamos al final de dos puntos, eh, uno lo comentó Jesús, decía que para que la renta básica funcionase teníamos, necesitábamos un mundo nuevo, un concepto diferente de... De, de ver la, las cosas, de la solidaridad, de, de no salir menos con los impuestos eh, eh, fuera de España para evitar eh, no pagar, o sea, hay que ser más, más solidario. Y, y otro comentario que, que yo eh, hice fue que todo el mundo, por lo que llevo observado en charlas y exposiciones y eso, que todo el mundo es partidario de una renta básica mientras no le toque la cartera. O sea, casi todo el mundo es partidario de la renta básica hasta que le empiezas a hacer números y le dice: No, con sus ingresos a usted le va a tocar pagar, entre comillas, pagar, ¿no? Pero consideran que es pagar. Y dice: Ah, no, no, entonces a mí, a mi pensión o a, mí, o a mi sueldo que no le toque. Entonces pienso que eh, imprescindible, podemos hacer todas las cuentas y todos los cuentos del mundo. Pero como no cambiemos el chip eh, y empecemos a ser más solidarios y menos egoístas e individualistas, la renta básica no arranca. O sea, es imposible. Eh, ya os dejo que, com que completéis lo, lo que hablamos, pues yo me quedo ahí. Muy bien. Gracias, de Julia. No sé si quieres ir a ti y completar algo. Eh, bueno, sobre todo, ¿no? Y un poco que ha habido no discrepancias, bueno, intercambio de opiniones, ¿no? Porque sí que estaba claro, ¿no? Que hablábamos, de que debíamos, ¿no? eh, desmontar, ¿no? de las estructuras del estado de bienestar, pero claramente, ¿no?, hablábamos un poco entre todos eh, que lo que había que hacer es replantear el estado de bienestar, ¿vale? O sea, porque, bueno, algún eh, compañero comentaba, ¿no?, que al final que no es una cuestión... De una persona jubilada ¿no? Eh, que no le llega, una persona que no tiene trabajo, ¿no? es eh, una cosa de todas, ¿no? que, que esta renta básica al final lo que nos tiene que garantizar ¿no? es una, un derecho ¿no? a, a la vida digna a todas las personas. Entonces, bueno, que va mucho por ahí, ¿no? por eh, tener como o replantearnos ese, ese estado de, de bienestar y está como muy ligado ¿no? a lo que decía Jesús, que hay que construir un mundo nuevo, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso, eso sería un poco. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Vale, ¿alguien del Grupo 2 que quiera tomar la palabra para completar algo, comentar? Vale, entiendo que no. A que ver, sí, por... ah. sí, un momentito. Había un compañero, había un compañero que comentó y, y, y me parece que es importante recalcarlo. Eh, que puede que, o sea, que tengamos cuidado que la renta básica puede utilizarse como disculpa para acabar precisamente con ese estado de bienestar. Es un tema filosófico al que hay que darle bastante vuelta. Vale, estupendo, Julia, pues gracias por la reflexión, también nos la, nos la quedamos ahí. Y pasamos al último al último grupo, eh, que estabais Javier, Germán y el resto de, de compañeros. Sí, al tres. Bueno, en el grupo 3 yo voy a tratar de anunciar lo que creo que ha sido el, el punto más sobre el que, al que hemos dado más vueltas, aunque luego hay algunos puntos más concretos que igual lo pueden hacer cada uno de los, de los que han estado, me han acompañado en el grupo. El problema mayor que hemos visto es que de alguna manera arrancar con una cuantía muy baja no sé si no crea muchísimos más problemas que los que resuelve porque mantiene durante más tiempo todos los inconvenientes que puede tener la no incondicionalidad, la no individualidad, la no universalidad. Entonces, crea muchos problemas y, y, y tiene a, la, a las personas, a las tiene sometidas a las rentas anteriores y a la renta nueva, porque la suma de ambas cosas es la que le hace seguir funcionando. ¿no? Y luego hemos tratado también de la dificultad que puede tener el, el miedo que puede haber a un cambio fiscal, eh, porque eh, suele haber unas resistencias muy grandes por parte de quien va a salir perjudicado en ese, en ese cambio, en esa distribución, y que ese es un tema que eh, no hemos llegado a plantearlo con claridad hasta qué hasta centil sería donde, a partir del cual tendrían que ser perdedores y de qué centil para abajo ser ganadores. Pero en algún punto está ahí el tema, y está claro que los que superan cierto nivel tendrían que financiar lo suyo propio y lo de todos los demás. ¿no? Pero bueno, el resto ya que me complemente un poco cada cual con alguna de las ideas que ha tenido. Yo diría, incluso por, por abundar un poco más, que el, ese paso intermedio tendría todos los inconvenientes de las rentas condicionadas y ninguna de las ventajas que procuramos con la renta básica incondicional. O sea, como resumen, diría eso. Muy bien, espero casco, Luis. Eh, ¿algún, ¿Algún compañero más del, del grupo 3 que quiera eh, hacer algún otro apunte, complementar un poco lo que han comentado eh, Javier y Luis? Bueno, sea, sea ¿No? mal vale, bueno, se ha también de si aprovechar que... los fondos estos que vienen de Europa si sería una ocasión importante, ¿eh? o sea, porque grandes planes que se han hecho a lo largo de la historia, como el Plan Marshall, pues hicieron con unos fondos muy especiales. Esto también requeriría algo, algo similar, ¿no? aprovechar una entrada fuerte de, de fondos. ¿no? Claro, no hemos planteado toda la temática de si empezar en un país o si tenemos que estar trabajando ya el tema europeo, aunque, podemos, aunque podamos tener eh, iniciativas a nivel, por ejemplo, de Euskadi. Todo tiene sus ventajas y inconvenientes, pero no hemos, llegado, no hemos llegado a hablar de ello. No hemos llegado a hablar de ello. Bueno, es un tema que da, que da para mucho, la verdad, y, y bueno, pues con esta sesión al final lo que queríamos es hacer un, un poco una, una aproximación, ¿no? O sea, sacar un poco del debate, ¿no? Eh, sacar un poco los temas así más, eh, más polémicos, ¿no? También para que luego pues, nos llevemos esa, esa reflexión a casa y, y, bueno, también pues podamos comentarlo, ¿no? Pues con, con compañeros, con, con familiares, con amigos, ¿no? Porque al final... La intención eh, con esto un poco pues digamos de, de llevar el debate de, de la renta básica a la calle, ¿no? También para, para ver pues qué, qué opiniones a favor, en contra existen, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir eh, mejorándola. ¿no? Sí, Jesús, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, eh, yo creo que al final el tema de, de cómo se financia eh, hay que echar la imaginación. Eh, estoy de acuerdo que, que el, el tema de rentas se podrá tocar, pero no mucho precisamente por las resistencias que se van a encontrar en los que más tienen. Que hay que eh, echar imaginación e implantar otros impuestos y el primero y más claro es el de las transacciones eh, financieras. financieras. Claro, es que, que estemos pagando, eh, por cuando hacemos transmisión de productos un IVA y que cuando se hace transmisión de dinero no se pague nada. Es que no tiene ningún sentido. O sea, es, es, un, es un impuesto nuevo que, digamos, que tiene todo el sentido del mundo. Y ahí se podría sacar una financiación muy importante. Ese es el primero. Y luego hay otros más, quizás más pequeños, pero no esto el tema del impuesto, eh, los ecológicos, o de, de, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí también hay, hay mucho… serán menores, pero también puede haber un, una cierta vía. Entonces, yo sería partidario de hacer una pequeña subida en la renta, pero basarlo más en los impuestos nuevos. Precisamente para… Evitar esas posibles reticencias eh, que, que van a aflorar. Muy bien. eso Sí, sí, totalmente. Al final, ¿no? como vemos, hay numerosas vías de financiación, entre las que ha comentado Juan, las que habéis ido comentando aquí también, y, y eso, es importante ¿no? tenerlas en cuenta también para ver la, la aceptación ¿no? que, que, va a tener, que va a tener la renta básica. Eh, muy bien, bueno, así como conclusiones, un poco recogiendo un poco lo que habéis ido comentando, sí que creo que Estábamos todas de acuerdo ¿no? en, que, en que la renta básica eh, no debería bajar de, del umbral mínimo, del umbral de la pobreza, ¿no? Eh, como conclusión así creo que estaríamos la mayoría de acuerdo. El tema no, la, planteaba esas dificultades de, de partir de una renta básica muy baja y después ir ampliándola, ¿no? Los problemas que podría traer, al igual que la problemática de partir de, ¿no? de la RGI hacia una renta básica, en vez de apostar por una renta básica, pues eso, que mantenga, ¿no? Digamos, la, la individualidad, la incondicionalidad y la universalidad como, como, como bases fundamentales. ¿no? Y también pues, me quedo también, pues, con lo que habéis comentado, que también es muy interesante, ¿no? el tema de, de la importancia de ese cambio de, de pensamiento, ¿no? con ese cambio de, de, de visión más hacia la solidaridad, hacia la colectividad, ¿no? porque como comenté, si no luego cada una se mira se al mira bolsillo y, y deja de estar de acuerdo con las medidas ¿no? cuando a una le afectan. Y la importancia ¿no? de entender también eh, pues nuestra sociedad ¿no? como un colectivo, como algo global, ¿no? también interconectado entre, entre sociedades, entre países. Y, y bueno, pues nosotros también a través de la, a través de la educación, ¿no? para la transformación social, pues tratamos un poco de, de generar este espíritu, este, este espíritu crítico y también de, pues eso, de fomentar un poco esta, esta cooperación, esta solidaridad. Entonces, bueno, eh, no me voy a extender mucho más. Ay, sí, eh, no sé si Jesús que, eh, tenías levantada la mano, querías comentar algo más. No, es que no lo he bajado. Ay, no, perdón, que ahí es el, el otro Jesús. Eh, Jesús. Buenas buena noches. Eh, yo hay una cosa que tengo muy clara. Eh, la renta básica o será europea o no será. En España no creo que ninguna comunidad autónoma tenga potencial para hacerlo ella por su cuenta. Eh, España no puede por su cuenta hacerlo. No solamente es el crear impuestos nuevos, es simplemente el coger eh, todo este entramado legal que permite que un multimillonario a través de, de 50 sociedades pague menos que un trabajador y ponerlo al día. Y si los señores de las multinacionales, llámese Amazon, llámese Google, facturan tanto, pues que paguen en, en su sitio de origen. Y es que hay una cosa que yo tengo muy claro. O esto es europeo, y es europeo con muchos cambios incluso internos en Europa, o que un país solo pueda poner la renta básica, es muy complicado. Gracias Jesús, eh, vale. pues bueno, nos quedamos con, con, ese, con esa aportación añadida también, con ese, ¿no? con ese planteamiento, ¿no? para ver cómo, también cómo bueno, le damos la vida. Sí. Algunos vamos a intentar lo contrario, no solo que un país, sino que una autonomía lo vaya a intentar. ¿eh? O sea que no... Yo Ahí dejamos... Quedaría... Ahí dejamos espacio para el debate. Puede ser que en la próxima, que en el próximo, que la próxima sesión salga también este tema, ¿no? Pero bueno, aquí pues eso ya tenemos el, el ejemplo, el ejemplo de la ILP que están que están eh, lanzando ahora desde desde SK, que también pues el objetivo no es llevar el debate a la calle y tratar de, de bueno pues eh, ¿no? de, de que la sociedad vasca también pues comprenda, ¿no? Como eh, pues, hemos comentado antes, más allá de, de un de una medida no política que sea un, ¿no? que se vea como un derecho, como una necesidad, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, no me quiero alargar eh, más, simplemente las, las gracias a todas, las que, a todas y todos los que habéis eh, conectado y habéis estado hasta el final. Eh, comentaros que, que, bueno, como siempre grabaremos, nos está grabada la sesión, la, la podréis ver, bueno, la podéis enviar también a quien consideréis que no haya podido estar aquí hoy. Y comentaros que la próxima y última sesión del, del ciclo de debate será el próximo 30 de marzo también martes a las seis y media y trabajará el tema de bueno trabajaremos la renta básica desde un enfoque de bueno digamos de los efectos que tendrá sobre el empleo y el trabajo ¿no? que también es una cosa que, que se ha ido ha ido saliendo de forma transversal en los anteriores debates y que y que bueno podremos eh, debatir pues junto con dos, dos invitadas que, que tendremos vale así que bueno eh, simplemente nada daros las gracias y, y bueno pues eh, si queréis nos vemos en, en la próxima Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.